Y aquí mi amigo, Mario de 4000. Y vamos a presentaros una película entre buenos y malos. Hola, yo soy Obed Y vengo aquí a buscar a Eder, Y La plata roba. Hola, soy Asteris y vengo a saludar Hola, soy Betty Cooper y vengo de un pueblito llamado River y voy a buscar a usted. ¡Va! dónde te has metido? Hola, soy Alicia. Vengo del País de las Maravillas y no encuentro el conejito. Hola, soy Tuto Fontas y voy a preguntarle a la abuela Saute cuál es el camino correcto. Hola, me llamo Jenny Gully y vengo del mundo de la magia, aspecto patrónico. Oh, a ver si está morti! Ah, espera, ese es el yo. ¡A tres! ¡Le cuento con tres! ¡Le el nombre! Vienen a salvar el mundo, pero el mundo está a mis pies. Soy Johnny un actor y soy de la Ay, vida real. Ahora soy Goro y voy a buscar mi Hola no. de Bola de ¡Vuelve Me mata. Soy Madrina, la más bella. siempre dadle like y suscribiros sí, con la campanita hasta la próxima